Hola, en este video quiero explicar el nuevo módulo que se habilitó ahora en julio para nuestros clientes de LibreTV.cl que tiene que ver con inventario esta es una funcionalidad que estaba pedida por varios clientes hace un tiempo y hoy día por fin está disponible para su uso la versión que hay es la versión base pero ya cumple con lo necesario para poder llevar el control de inventario de las existencias que tengan en la empresa y además permite llevar el control de Insumos que tienen ciertos servicios que ustedes puedan prestar. Entonces para eso obviamente nos vamos a la aplicación de .cl y vamos al módulo de inventario. Eh, este es el dashboard por defecto del módulo de inventario. Eh, actualmente lo único que tiene cargado son dos ubicaciones que en el fondo son las bodegas o las tiendas o las oficinas donde están eh, estos ítems registrado dependiendo si son activos fijos, si son insumos de servicio o si son activos circulantes de mercadería por ejemplo y esas son las que están disponibles aquí en esta sección de ubicaciones, que es el mismo enlace que está acá abajo entonces hacemos clic ahí podemos ver que en este caso hay dos ubicaciones disponibles voy a editar la primera y aquí podemos ver eh, que tiene un código, tiene un nombre esta ubicación tiene un tipo ya se puede especificar si es bodega, oficina o tienda y tiene una sucursal asociada ya es súper importante que la sucursal esté asociada ya, eh, ya sea la casa matriz o otra sucursal que ustedes tengan ¿por qué la sucursal es súper importante? porque la sucursal es lo que después se utiliza para poder rebajar o eh, incrementar el inventario con, con, ya sea con las ventas o con las compras que se procesan a través de la bandeja de intercambio ya. entonces es súper importante que la sucursal sea la correcta, para que el inventario se procese, si no, no se va a procesar eh, podemos colocar eh, la comuna una observación y estas dos partes de acá abajo también son importantes que indican si para esta ubicación se debe o no procesar la venta al emitir un documento o se debe procesar o no la compra ¿por qué esto es importante? porque el sistema cuando va a hacer la reducción del inventario, el único dato que tiene es la sucursal y eventualmente podría tener la comuna ¿Ya? Entonces, en base a esos dos datos El sistema lo que hace es Determina, dependiendo de una prioridad que, te, que está acá abajo Cuál es la ubicación donde tiene que cargar o descontar el inventario Todo esto aplica si ustedes tienen más de una ubicación O tienen más de una ubicación por eh, sucursal ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, son una empresa que tienen solamente eh, la casa matriz Y van a tener solo una ubicación y solo una bodega y nada más No se tienen que preocupar por estas opciones ¿Ya? Pero estas opciones están pensadas para aquellos que tienen casos más complicados para esos casos más complicados, les vamos a pedir que nos contacten directamente para explicar en detalle cómo funciona esa parte. Pero en general tiene que ver con si proceso o no esta ubicación al hacer un rebajo o carga de inventario. Esas opciones están en otras partes también que vamos a ver a continuación. Y una vez que tenemos las opciones creadas, simplemente guardamos y con eso tenemos la ubicación creada en este caso que también hay otra que corresponde a, la, a una sucursal es ficticia y obviamente y corresponde en este caso a una bodega ya también el tipo bodega oficina tienda eventualmente en el futuro eh, podría afectar eh, a quién se elige para cargar o descontar un inventario como una especie de prioridad ya entonces, teniendo las bodegas creadas, lo que quedaría ahora sería crear los ítems del inventario. ¿Ya? En este momento tenemos cero ítems. Sin embargo, si nosotros vamos al módulo de facturación y vamos a, al listado de productos o servicios, podemos ver que en el módulo de facturación sí tenemos cosas cargadas. Bueno, ¿por qué pasa esto? Es porque los productos y los servicios del módulo de facturación se pueden asociar a un inventario. Pero no necesariamente eh, por estar en el módulo de facturación existen en el inventario. Esto tiene dos razones. Bueno, la primera es que no todo lo que vendan necesariamente está en inventario Por ejemplo, hay servicios que nunca van a estar en el inventario porque no son parte del inventario Y segundo, porque los, lo que ustedes venden, lo que ustedes eh, tienen acá Puede tener en forma física más de una versión Un, un caso súper simple, supongamos que tenemos acá eh, la venta de este mismo laptop que está acá Pero este laptop ustedes lo tienen en tres colores diferentes Para el módulo de facturación el código es uno. Pueden tener un puro código Pero en inventario ustedes pueden tener tres códigos diferentes Podrían tener, por ejemplo, tres SKU diferentes Ya que cada color corresponde a un producto diferente en el inventario Independientemente que en facturación ustedes los pasen los tres con el mismo producto Entonces, por esa razón, en el inventario Cuando ustedes, a pesar de que tengan los productos cargados Van a ingresar al inventario y van a ver que no tienen ningún ítem ¿Cuál es la forma de, de cargar los ítems? Bueno, la forma eh, manual sería agregar el ítem Vamos a ver tres formas Crear un registro del ítem, completan todos los datos del ítem Acá nos pide el tipo de código, el código Que puede ser igual, en muchos casos va a ser igual o puede ser diferente al que está en el módulo de facturación Ponemos el nombre del ítem Que nuevamente puede ser exactamente el mismo que está en el módulo de facturación o puede ser otro Y ponemos otros datos como el código SKU, el UPC, el EAN Y nuevamente acá aparecen las opciones de eh, si queremos procesar este ítem cuando salga una venta o una compra pueden haber casos donde no lo queramos procesar Y no queramos que se rebaje por alguna razón del inventario O que se cargue automáticamente el inventario Porque lo vamos a hacer manualmente Esta parte de acá, final de acá abajo es importante Porque es la que me permite decir A qué ítem del módulo de facturación Está asociado a este ítem del inventario Y obviamente yo con esto puedo tener Distintos ítems en el inventario Que están asociados al mismo producto En el módulo de facturación ya, Obviamente esta es la forma es más lenta de hacerlo Porque hay que colocar eh, todos los datos y completar muchas cosas ¿ya? una vez que ustedes completan esto acá se van a abrir más pestañas con el resto de las opciones del módulo de inventario ya, pero inicialmente solamente les va a permitir, como están creando uno, eso la otra opción es ir al módulo de facturación ir a la parte de administración ir a, un produ ir a los productos, abrir un producto y hacer clic acá donde dice editar en inventario ¿ya? si hacemos clic ahí nos va a llevar a la página de inventario y ahora van a ver que tenemos el producto creado ¿ya? De hecho ya no aparecen todas las pestañas No aparecen todas las pestañas del de módulo inventario Y es más, si vamos a la, al dashboard de inventario Vamos a ver que ya tenemos un ítem creado Entonces, basta con desde el módulo de facturación Hacer clic en editar Y eso inmediatamente copia el ítem Tal cual Tal cual significa Con el mismo código Con el mismo nombre Al módulo inventario se fijan acá, el código está acá arriba Este código que está acá el código de inventario Este código que está acá abajo el código del de, eh, módulo de facturación Bien. Y cuál es la otra opción que es la que muy probablemente muchos van a usar Es simplemente importar todo Copiar todo lo que está en el módulo de facturación A todo eso agregarlo tal cual al módulo de inventario Y para eso lo único que hay que hacer es Nos vamos acá donde dice copiar ítems Podemos seleccionar todo Ponemos copiar Y eso nos va a traer todo lo que había en el módulo de facturación al inventario y si ahora volvemos vamos a ver que en el listado de ítems del inventario ya tenemos todos los productos cargados ¿Ya? entonces, dependiendo de la opción que elijan si eligen esta última de estar actualizando, tienen que considerar que si algún día agregan un producto nuevo al, al módulo de facturación tienen que eh, volverlo a copiar acá ¿Ya? pero es así de simple no es ningún paso más que eso esas son las tres opciones que tienen para agregar ítems al inventario, y recuerden una de las cosas importantes que ustedes pueden tener un mismo producto en el módulo de facturación que tiene eh, distintos productos físicos dentro del inventario ya sea por color, talla u otro motivo una vez que ustedes ya tengan los productos creados el siguiente paso sería editar los productos por algún motivo entonces abramos este dice producto 1 y bueno ya vimos la pestaña inventario anteriormente la pestaña facturación es lo mismo que está en el módulo de facturación ahora, ahora el sistema nos da la posibilidad de editar todo acá o sea, si ya tienen los ítems los, los cargados para qué van a tener que ir al módulo de facturación si ya tenemos todo cargado acá la pestaña tienda es una pestaña que voy a explicar en otro video ya esto tiene que ver con otro módulo que se está desarrollando y va a salir eh, publicado pronto ya, pero ahí se va a explicar en, de, en detalle la pestaña insumo ya sí es interesante esta pestaña insumo nos permite eh, crear un ítem en el inventario que es un servicio y acá nos permite asociar cuáles son los ...insumos que están asociados a ese servicio. Entonces acá, por ejemplo, podemos tener que... Eh, ...tenemos este este ítem que tiene, por ejemplo, asociado el código 123... ...y el código 123, perdón, 124. Y este es uno y este es 2. ¿Qué me permite esto? Como este ítem es un servicio, cuando yo emito una factura, por ejemplo, que incluya un ítem de este servicio voy a descontar del inventario 1 del código 123 y 2 del código 124 entonces esto nos permite poder descontar insumo automáticamente a partir de ítems que son inventarios eso, eso es bastante eh, útil en algunos tipos de rubros la otra pestaña es la pestaña de proveedores, esta pestaña tiene que ver con los documentos recibidos ¿ya? Si bien la de insumos tenía que ver con, con las ventas, la de proveedores tiene que ver con los documentos recibidos. Cuando se procesa eh, la bandeja de intercambio, si está de esa forma configurado, el sistema va a buscar en los detalles de los proveedores, de los documentos que reciben, los ítems que vengan codificados y va, y va a hacer match con lo que ustedes tengan en el inventario. Lo va a tratar de hacer calzar. Y si, y si encuentra un ítem de inventario que, corres, que, que corresponda a un ítem en una factura de un proveedor de ustedes va a ser la carga de ese ítem al inventario ¿Ya? entonces bueno, acá que tienen que colocar obviamente eh, el root del proveedor y tienen que acá colocar el tipo de código y el código tal cual como está en la factura que les llega esto para algunos podría ser un poco más complicado y muy probablemente más adelante vamos a hacer un cambio en la bandeja para que sea más fácil porque el código generalmente es fácil porque viene en el pdf sin embargo el tipo de código, que en muchos casos es int1 hay que verlo dentro del XML entonces es muy probable que en algún momento eh, demos la posibilidad de poder eh, ver esos tener que abrir el XML ya, ya que el XML es un archivo que a muchos no les gusta ver bueno, y eh, teniendo el tipo de código y el código que es lo obligatorio eh, eh, pueden asociar a este ítem cuantos proveedores ustedes quieran incluso pueden colocar dos del mismo proveedor ya, porque serían ítems distintos con códigos diferentes o pueden colocar eh, el mismo producto pero de otro proveedor entonces de esa forma ustedes van a tener su ítem con los distintos proveedores que les proveen ese ítem esto también en el futuro también sería interesante para por ejemplo si ustedes están eh, les falta o están bajos con algún stock de algún producto el mismo sistema les va a poder decir eh, a qué proveedores se los pueden comprar en, en base a la configuración que ustedes tengan y obviamente como nosotros tenemos la, los registros de distintos eh, contribuyentes eh, podríamos proveer datos como por ejemplo cuál es la, la, la sucursal o cuál es el número de contacto, etc. Entonces eso podría agilizar bastante, eh, poder decidir dónde comprar. Pensando en eso, es que están estas dos columnas que están acá, modificado y precio. Que si ustedes hacen el ingreso manualmente, eh, no es necesario colocarlas. La modificado se va a completar por defecto con la fecha de hoy día y el precio es por defecto que ha vacío. Pero ¿cuál es la gracia? Que cuando ustedes reciban una factura de un proveedor y se encuentre que ese es el ítem que hace match con su ítem de inventario, se va a actualizar la fecha modificado a la fecha del documento y se va a actualizar el precio para ese proveedor. Entonces con eso ustedes también, aparte de saber eh, dónde pueden comprar cierto ítem, quién los tiene, van a poder saber eh, a cuánto lo compraron la última vez que lo compraron. Y eso también les, permite, después, les permitiría eventualmente poder decidir eh, dónde comprar eso respecto a la pestaña proveedores. Esta pestaña es obligatorio completarla si ustedes quieren que eh, las facturas recibidas a través de la bandeja de intercambio eh, eh, aumenten el stock de los productos. Bueno, y obviamente la última pestaña es la que tiene que ver con el stock propiamente tal. ¿no? Y el stock está asociado a una ubicación. Entonces, por eso es que era importante primero generar las ubicaciones. En este caso, como ya tenemos las dos ubicaciones, lo único que tenemos que decir es cuántos stock tenemos. Es lo que vamos a hacer en este caso. Entonces, supongamos que de este producto tenemos 20. Ya. luego tenemos después la cantidad ideal la cantidad ideal es importante porque nos va a ayudar a poder saber a poder generar un, unos gráficos donde nos va a mostrar eh, que la ideal en el fondo del 100% y con eso podemos calcular un porcentaje y mostrar de manera gráfica eh, cuánto es lo que, sería, eh, lo que estamos teniendo entonces la cantidad ideal eh, es importante que la coloquen pero no es obligatorio y lo otro importante de colocar es la cantidad de alerta porque la cantidad de alerta es importante porque si tenemos una cantidad inferior a la alerta, el sistema nos va, a, hacer, nos va a, a, a colocar un mensaje indicando que tenemos un stock bajo. Entonces, vamos a colocar acá esto que es 50. Y acá vamos a porque la cantidad de alerta es 25. La mitad. Y, y aquí tenemos por tercera vez la, la posibilidad de decir si queremos que este ítem en esta ubicación en particular sea considerado o no al procesar una venta o al procesar una compra. Por lo general, y en la mayoría de los casos, esto se va a dejar tal cual. Nuevamente, si alguien tiene muchas sucursales o tiene muchas eh, bodega o, o tienda o oficina en cada sucursal, contáctenos para ver cuál es la mejor configuración. En este caso vamos a guardar los datos del stock. Eh, es importante que cuando se crean los ítems, hay que agregar estos stocks. Estos stocks no se agregan automáticamente y si ustedes no los agregan, no se van a procesar jamás los, do, los eh, emitidos ni los documentos recibidos, ya que el sistema necesita saber el stock inicial que hay para poder empezar a hacer los cálculos. Entonces, guardamos el stock y con eso se actualizó el ítem. Nosotros volvemos al inventario, aquí ya podemos ver que hay más datos, podemos ver que ahora tenemos 17 ítems, tenemos dos ubicaciones, tenemos una alerta y tenemos 16 ítems sin, sin ubicación. ¿Qué significa esto? A ver, la alerta que está acá es por el ítem que nosotros teníamos recién que es este producto que estábamos editando recuerden que eh, la cantidad que teníamos en stock era 20 la vamos a revisar 20, la cantidad ideal es 50 y la alerta está en 25 entonces como el stock es menor que la alerta se nos genera acá un mensaje con un gráfico diciendo que en el fondo tenemos un 40% y está en rojo porque está bajo el stock de alerta que nosotros configuramos acá al final estamos en 50, que es nuestra cantidad ideal Asimismo, podemos ver el detalle de esta alerta acá Y aquí nos va a decir la ubicación del ítem, del cuál es el ítem, el stock, el ideal, la alerta que tenemos configurada Y cuál es el déficit que tenemos para llegar al menos a cubrir eh, con el stock nuestra alerta El listado sin ubicación son ítems que existen en el inventario pero que están sin un stock asociado O sea, están sin una ubicación asociada recuerden lo que mencioné hace un rato es obligatorio para que el stock se procese cuando venden o cuando compran que eh, tengan una ubicación asociada entonces aquí pueden saber rápidamente si es que hay algún ítem que todavía les falta por asignarle una ubicación que en el fondo es crearle un stock entonces nosotros vamos a este, este listado vamos a ver que aquí hay un, están todos los productos menos el que nosotros generamos y lo que podemos hacer acá directamente es editar uno agregamos el stock colocamos cuántos tenemos con eso si vamos al inventario al dashboard nuevamente vamos a ver que ya no está y no va a estar porque eh, le asignamos una ubicación ojo que el ítem que colocamos recién solamente le colocamos un stock no le colocamos una alerta ni una cantidad ideal por lo tanto a pesar de que ese ítem llegue a cero jamás va a aparecer en la alerta eso es otra cosa importante para que el ítem aparezca en la alerta tiene que tener configurada un valor de alerta los enlaces que están acá nos permiten simplemente ir al mantenedor de ítems, al mantenedor de ubicaciones y lo que está acá nos permite ver los stocks que tenemos. Entonces podemos hacer clic en el stock eh, por ubicación galpón. Podemos ver que no hay nada porque no hemos creado ningún stock dentro de su ubicación. O podemos ir al stock casa matriz donde podemos ver cuáles son los stocks que tenemos disponibles en la ubicación casa matriz. ¿Ya? Recuerden que ustedes pueden crear todas las ubicaciones que quieran y eso significa también que pueden crear varias ubicaciones por sucursales. Pero ojo con eso. Al crear varias eh, ubicaciones por sucursales es cuando hay que tener en consideración el tema de la prioridad de la ubicación o si se procesa o no se procesa en la venta. ya Porque ahí es donde el sistema eh, tiene que saber en el fondo dónde colocar o sacar el ítem que eh, se está moviendo. ¿ya? Entonces, repito, en el caso de que existan clientes que tengan más de una ubicación por sucursal, eh, nos contactan y abren un ticket de soporte. Bueno, ¿y cómo funciona todo esto de manera automática? Porque, en general, como todas las configuraciones que nosotros hacemos, nada es automático por defecto. Tienen que habilitarlo. Entonces, para habilitar esto, eh, no el inventario, sino que las rebajas o las cargas automáticas del inventario, tienen que ir a modificar la empresa, y dentro de la modificación de la empresa, van a la pestaña Inventario, y en la pestaña Inventario acá, el eh, procesar emitido lo cambian a, al emitir el DTR real y procesar los recibidos al hacer el acuse de recibo. ¿Qué significa eso? Cuando, si usted tiene activado esto cuando se procesa un documento real cuando se crea un documento real perdón, se va a procesar el inventario de ese documento obviamente si ese documento tiene ítems codificados si no tiene ningún ítem codificado no se hace nada y en el caso de los documentos recibidos se procesan al hacer el acuse de recibo o sea, en la bandeja de intercambio cuando ustedes dicen que aceptan un documento si lo tienen configurado acá ahí recién el documento va a ser procesado y el inventario se va a mover Obviamente guardamos los cambios y con eso ya ahora si empezamos a emitir documentos eh, el inventario va a ir cambiando. Entonces volvemos al dashboard y ese es el módulo de inventario. El módulo de inventario actualmente permite crear ubicaciones, permite crear los ítems y permite tener eh, varios, permite manejar varios stocks por cada ubicación y varios stocks también por cada ítem. Podemos hacer la mezcla de los dos. ¿ya? Eh, me permite generar alguna, esta alerta simplemente para saber qué nos está faltando. Y si ustedes por algún motivo tienen la necesidad de algún otro reporte, por ejemplo, el que se comentó en antes, que se va a agregar en algún futuro que tiene que ver con dónde comprar, dónde está más barato, por ejemplo, un ítem dentro de los periodos que ustedes han seleccionado, recuerden abrir un ticket y eh, envíen su sugerencia. Como esto es un módulo nuevo, va a estar en una fase de prueba un tiempo, pero es muy probable que ya dentro de un mes más ya eh, haya más mejoras para el, el mismo y ya esté en una, en una etapa más, eh, más madura. Eh, pero por ahora cumple con lo necesario para poder llevar el stock y la mayor ventaja obviamente para poder llevarlo de manera automática según lo que ustedes emitan o reciban, ya bueno, ese es el video que tiene que ver con el eh, módulo de inventario muchas gracias por eh, haberlo visto